Esta investigación que hemos estado haciendo juntos en cómo nos conectamos con las cosas eh, forma o puede formar parte de la práctica de la generosidad. Eh, también forma parte de la perfección de la ética. Y en el camino bodhisattvico empezamos con... <risa> se entiende, ¿no? <risa> generosidad y ética es el siguiente practicamos generosidad empezando a invertir la orientación que tenemos en vez de querer adquirir queremos dar ¿No? es que es un giro de 180 grados. Y entre, cuando empezamos a practicar así con las cosas, ¿no? ya vamos cambiando la mente, la actitud que tenemos. En la ética, la presentación de la ética, hay, hay distintas maneras de entenderlo, eh, pero la presentación clásica se trata de 10 no virtudes o 10 acciones físicas, verbales y mentales que son en sí dañinas. ¿No? Y la esencia de la ética es de dejar de hacer daños, de no dañar. ¿No? Entre las no virtudes mentales tenemos codicia, que es una actitud dañina mental en la presentación budista. Así que trabajar con nuestro consumo forma parte de la generosidad, pero también ya entramos en la segunda paramita, la de la ética. Estamos ya trabajando con esto. ¿no? La, en, la, en los métodos para trabajar la codicía y el apego, los dos, ¿no? Eh, tenemos una otra, como otro consejo, cómo entender nuestra relación con lo que poseemos, ¿no? con las cosas. En generosidad en general estamos queriendo dar en vez de queriendo recibir. Pero aun cuando tenemos las cosas y no las estamos usando para practicar la generosidad, podemos trabajar la relación o la actitud que tenemos en dejar de vernos como los dueños de las cosas. Que no somos los dueños de nuestras posesiones. ¿Mm? No es que otra persona es el dueño. Pero nosotros no nos vemos ya como dueños. Nos vemos como custodios las cosas están pasando por las manos tenía toda su historia estaba en las manos de muchas otras personas antes de llegar aquí y estar, tener esta estancia bajo mi custodio ¿No? y después lo voy a pasar a otra persona no y lo ideal, cuando estás actualizando, pasas esa versión a otra persona que no lo tenía. Lo puedes enviar a otro lugar donde la gente no tiene ni este iPad primero, antiguo, pesado, grande. Creo que puede ser la última vez que alguien traiga un Ipad. No, Lo aprecio mucho. De hecho, les voy a contar algo. Yo tengo un Ipad. Este antiguo, pesado. Pero sé que es bajo mi custodio. ¿no? Y en un momento va a pasar a otras manos. Y si tenemos actitud cuando vemos una persona que en realidad lo necesita más que nosotros, fácilmente, con alegría, lo dejamos pasar. Porque no hay esta relación aferrada con las cosas. Y sabemos que la felicidad que podemos sacar de las cosas viene cuando las damos. Esta es la alegría, el gozo de dar. En hace muchos años, cuando no era todavía monja, hace como 15 años, estaba quedando en un monasterio en Nepal y había un, un tulco, un lama re, re, reencarnado, tenía cinco años. Y de vez en cuando al monasterio llegaban los eh, turistas, básicamente. Y él era muy bonito y muy lleno de vida y conectaba muy fácilmente con todos. Y una mujer de Italia tenía bizcochos de Italia que obviamente ella había traído de con ella para su viaje a este lugar donde no van a tener bizcochos tan buenos. Y tenía su caja de bizcochos. Y se, se animó a, a darle a este, a este turco chico. Tenía esta, este anhelo de dar, muy bonito. ¿no? Le ofreció al, al, al tulku diciéndole que, que son de Italia, ¿no? son muy buenos. ¿no? Y este era en el comedor, cinco años, no y vive en un monasterio donde los dulces son, bueno, sí, escasas y no muy buenas. Yo sé, de experiencia directa. ¿No? Y toma la caja y lo abre y mira, wow, son muy bonitos. Y pasa por las mesas en el comedor ofreciéndolos. Y pasa, y pasa, y pasa. Muy felizmente. ¿No? Y regresa a donde estaba sentada la turista y da gracias. ¿no? Y dice, Pero ni comiste uno. Ya se acabaron, dice, sí. Muy, muy feliz. ¿No? Este niño de cinco años ya sabía. Bueno, esto es la ventaja de ser un lama reencarnado. <risa> Tú tienes las huellas de una vida previa. ¿No? Y nosotros también. Trabajar ahora la relación que tenemos. Y entrenarnos a sentir gozo cuando damos, cuando rena, re, renacemos aún de, desde chico. Podemos ya tener este gozo de dar y sí se ve que hay niños que sí lo tienen. Sí lo tienen. Dan con mucha alegría. ¿no? Incluso dan cosas que ven como buenos. Dan, mira, tómalo. ¿no? Sí, es dentro nuestro nuestra capacidad ¿no? y es muy inspirador. Muy inspirador. ¿no? Muy, muy inspirador. La El asunto es que cuando miramos, cuando dejamos de vernos como los dueños que necesitamos mantener nuestro, nuestra propiedad, ya la podemos usar de manera muy sana. ¿no? Muy, muy sana. sana. Es muy, muy sencillo. Y es otro momento en que el camino bodhisattva es el camino de autobeneficio listo. En que nos estamos beneficiando directamente a nosotros mismos. Pero si lo hacemos con el, con el anhelo de proteger la tierra, ya vamos limpiando esta relación que tenemos con la tierra a la misma vez que podemos contribuir a limpiar la tierra misma. ¿No? Y es muy importante que reconocemos que nosotros si todos compartimos una cultura de comer o una cultura de, de consumo entonces todos juntos estamos contribuyendo a estos patrones ¿no? y cuando se un, un grupo si esta, eh, nosotros que estamos aquí decidimos ya no lo hacemos ya no vamos a Comprar cosas que no sean orgánicos. Si tenemos el dinero, ¿por qué cuesta más? Pero si decides, ok, con los recursos que yo tengo, yo quiero tener este impacto y cuidarme a mí y a mi familia a la misma vez. Si decidimos esto y vamos a las tiendas y pedimos si pueden conseguir orgánico y vamos buscando vamos a encontrar que sí hay tiendas que hasta llevan a tu casa la comida orgánica y simplemente entrar en una, un mercado y preguntar dónde está el orgánico, ya estamos comunicando con el gerente de la tienda que la gente quiere orgánico. ¿no? Y ahora en los Estados Unidos, ¿no? que no necesariamente es la cultura más consciente, es... Incluso Walmart tiene un sección, una sección de, de comida orgánica. Hasta así llegó. ¿No? Es el poder de los consumidores. Sí tenemos un poder. El problema es que no lo reconocemos. Nos sentimos sin poder. ¿No? Impulsados por los anuncios y las corporaciones y bla, bla, bla. Pero no es cierto se vende lo que se compra es una relación interdependiente ¿No? Y también en, en los eh, en los restaurantes en los Estados Unidos si no hay ni un plato vegetariano es causa de gran sorpresa todos los incluso los cómo se llaman las casas de bistec los steakhouse siempre van a tener un plato porque saben que la gente lo va a comprar. Hay gente una cantidad suficiente de vegetarianos. ¿no? Llegamos a una masa crítica. ¿no? ¿Y de dónde viene la masa crítica? Una persona, segunda persona, tercera persona, cuarta persona. Tú puedes ser la persona que sí, ahora ya tenemos la masa crítica y vamos cambiando Incluso la cultura de consumo es, es la interdependencia ¿no? en vivo. ¿no? Incluso lo que parece más allá de lo que nosotros podemos impactar, forma parte de nuestro campo de actividad como bodhisattvas, porque el entorno nos impacta y nosotros impactamos al entorno. ¿no? En términos de la la práctica de las perfecciones, cuidar el medio ambiente, forma parte de la ética. Y dado que la esencia de la ética es de no dañar, ¿no? dejamos de dañar con nuestras acciones al medio ambiente. ¿No? Muy sencillo. También, yo, yo creo, es mi invento, pero yo creo que se puede eh, incluir la relación con el medio ambiente en la ética de no robar. Y aquí la, en la definición budista robar es un poquito más amplio. ¿no? ¿Saben cómo se define? ¿Alguien me puede contribuir? No tomar lo que no se te han dado. Es mucho más amplio que robar. Porque robar es, esta cosa tiene un dueño y yo lo quito del dueño y me convierto en su dueño. Pero la definición budista de no tomar lo que no te han dado es que si algo no tiene un dueño y lo tomo, es robar. ¿Mm? y los recursos naturales del planeta, fácilmente pensamos que no tiene un dueño. Este terreno quizás puede tener un dueño, pero si saco las cosas, ¿no? el mar ya tiene dueños, ¿no? dividimos entre las naciones, el mar, el mar. No puedes quedarte a la frontera y cuando el pez, ¿no? Sí, sí. ¿Sí? ¿No? Una vez en en Madison, en el monasterio de Geshe Sopa, estábamos organizando una eh, ceremonia para su larga vida. Y una de las monjas estaba encargada de la organización. Y es una persona de una estética muy, muy fina. Y todo quedó exquisito. Y ella había visto que había un como lago, especie de lago, eh, donde crecían lotos blancos, muchos, en el vecindario. Y ella pensaba que estos lotos, ofrecerle lotos, ¿no? ¿No? Incluyendo un. Como, ¿Cómo se llama esto? Sí. Pesera, Pecera, no. Un, como, no es lago, sino es muy chiquito. Como en estanca. Una estanca de lotos. O, no, ofrecerle lotos, tenía esta idea. Pero ya que es moja ella no puede ir y sacar aunque parece ser terreno público pero no se sabe quién se pide y ella se puso en una búsqueda para saber quién es el dueño de este terreno ¿No? y finalmente logró saber ajá el dueño vive en esta casa le pertenece a él y se fue y le preguntó estamos teniendo esta ceremonia y los lotos tienen mucho significado para nosotros budistas y significan bla, bla, bla. Y él con mucho, mucha alegría le dio permiso. Esto era una acción de cuidar la ética muy bondadosa. Y también no era ella decidiendo que si yo saco 20 lotos, que no. No sucede, no pasa nada. ¿No? Esta actitud de ver el planeta como recurso compartido, que nosotros no somos los dueños, forma parte de la práctica de abandonar, robar o tomar lo que no te han dado. Lo podemos vivir así. Cuando lo hacemos con la motivación altruista, ¿no? de querer cuidar a todos, no haciendo daño a lo que... Todos necesitamos para sobrevivir. ¿No? Y en términos de la ética, eh, tenemos esta presentación de la ética como en términos de esta lista de Dios 10 eh, acciones no virtuosas que tratamos de abandonar. Tenemos otra definición de la ética que se encuentra con mucha frecuencia en los textos budistas que es y, y espe específicamente es una capacidad que nosotros los seres humanos tenemos es algo único a nosotros humanos que es tener la capacidad de crear sistemas en lo cual identificamos lo que hay que abandonar y lo que hay que adoptar para beneficiar ¿no? y dejar de hacer daños. Son sistemas morales, básicamente. Esto es lo que es un sistema moral, es un sistema de cosas que hay que abandonar y cosas que hay que adoptar. ¿Por qué? Porque tiene beneficios o hace daños. Es otra manera de entender la ética. ¿No? Y un problema muy común con nuestros sistemas eh, morales o la ética es que el campo de aplicación no es suficientemente grande. Aplicamos el sistema a nuestra familia o nuestra comunidad, pero no con ellos. ¿no? por ejemplo, en los Estados Unidos, lo aplicamos con los ciudadanos, pero no los inmigrantes. ¿no? Y nosotros quizás lo aplicamos en los, con los seres humanos, pero no los animales. O lo aplicamos en las relaciones personales, pero no en la relación con el medio ambiente. ¿no? Y por la interdependencia, ¿No? Si queremos vivir una ética plena, que quiere decir, si queremos dejar de hacer daños por completo y ser de beneficio ilimitado, hay que incluir el medio ambiente. Y el medio ambiente nos ofrece una oportunidad de conectar mentalmente, verbalmente y físicamente cuidando a seres ilimitados, ¿no? a proteger ¿no? Esta, este hogar compartido. El siguiente tema que nos toca, eh, mirando la, este, este vínculo estrecho que tenemos con las cosas, cuando empezamos a mirar más ampliamente de dónde vinieron y qué estamos impactando con nuestro consumismo, estamos impactando al medio ambiente. Y tanto como tenemos una relación estrecha con las cosas, que a lo mejor no nos damos cuenta cuán estrecha era, también tenemos una relación con el medio ambiente. Y la relación es enormemente íntima. Estamos inhalando el aire y exhalando oxígeno, dióxido de, de, de, ox, de, de carbono, ¿No? Somos nosotros una fábrica, ¿no? Que convierte ¿no? y vivimos en esta armonía perfecta con las plantas y los árboles. Somos una pareja ideal. ¿No? También estamos viviendo en, con una intimidad más allá de los conceptos con el agua. ¿Qué por ciento del cuerpo está agua? Tampoco yo sé, pero es muy alto. <risa> ¿80? 70. Es muy alto. 70. Y cuando este cuerpo se convierte en cadáver y se disuelven los elementos, ¿no? se regresa a lo que era. ¿no? Literalmente. ¿no? De cenizas a cenizas. ¿no? Y En la presentación budista de la muerte se habla de la disolución de los elementos. ¿no? El aire regresa al aire. El agua regresa a agua. ¿no? La tierra, los químicos, las sustancias sólidas, se en esto. El calor que tenemos en el cuerpo se dispara. Literalmente somos tierra. Somos. ¿No? ¿Y cómo usamos ¿No? Si fuera una relación completa y natural, nada más tomamos de esta planeta, planeta Tierra lo que necesitamos. ¿no? Que es más agua, que es oxígeno, oxígeno es un poquito de comida. ¿no? Pero aquí es muy fácil entrar en ver la relación y el impacto con el medio ambiente cuando entramos por la puerta de los productos. Porque el impacto que estamos teniendo nosotros con esta relación que tenemos con las cosas tiene impacto enorme en el medio ambiente. ¿No? Y si seguimos con este mismo, este mismo ritmo de consumismo, de consumo, ¿no? si en los últimos 30 años consumimos una tercera parte de los recursos naturales y ahora tenemos India y China ya viviendo, ¿no? involucrándose en consumir. ¿no? Con este ritmo no alcanza 60 años los recursos que tenemos. ¿no? ¿Y a dónde nosotros vamos a ir cuando hemos desnudado? ¿Sí? ¿Sí? ¿Ok? Desnudado. ...la tierra, ¿a dónde nosotros vamos? Ojalá en los siguientes 60 años... ...la tecnología alcanza para que haya cohetes... ...que nos traigan a todos los demás planetas... ...para volver a empezar a desnudar los demás... ...porque en esto ahora estamos. ¿no? Y para... ...consumir comida más conveniente... ...y más rica... ¿No? los pesticidios, ¿no? el abono, ¿no? está saliendo de la tierra y va con los ríos para el mar. ¿no? Y nosotros, como las personas que limpian un, una esquina de la casa y botan la basura en otra esquina, literalmente es esto en que estamos. Es la interdependencia. Y cuando... Hacemos surgir una motivación altruista. Esta actitud a largo alcance, ¿no? Estamos ya precisamente en este terreno. Porque el medio ambiente en este momento es nuestro hogar. En 60 años va a ser el hogar de un otro juego de seres sintientes, humanos, animales. ¿Qué vamos a hacer nosotros? En otra forma. Pero aún pensando en esto, que cuando me renazco en 60 años, ¿en qué mundo voy a vivir? ¿Cómo va a ser el mundo? Con una mente más altruista, pensamos en todos. Todas las futuras generaciones, no 60 años. ¿no? para que todos alcancemos la iluminación. Va a tardar un buen rato. Y necesitamos este hogar. Para, nada más para poder seguir existiendo, ¿no? para que la sabiduría que nuestra ¿no? cultura colectiva humana tiene sigue sigue siendo de beneficio. Necesitamos esta plataforma que es la planeta. Y pensamos en cómo cuidar a otros. ¿No? Si tenemos ese anhelo de de verdad poder cuidar a muchos otros seres, cuidar el hogar que compartimos es manera muy directa de hacerlo, muy directa. ¿No? Y la motivación que nos pone en movimiento para Proteger y cuidar el medio ambiente es la motivación de Bodichita, de querer ofrecer felicidad a todos ¿no? y evitar sufrimiento. Es manera de cuidar, es la motivación. Y si tenemos esta motivación y nos damos cuenta que tenemos ya una relación muy estrecha con el medio ambiente, en vez de ser un deber, que yo soy mala porque yo tiro basura en la calle. No, yo lo quiero cuidar. ¿No? Y lo que el, el comentario que su Santidad del Karmapa hizo cuando estaba platicando con los estudiantes... ...era que nosotros tenemos información, una cantidad de información enorme. Tenemos todos los datos. No Entras en el internet, pones calentamiento global... Y todos los datos, los datos puedes leer. ¿no? El estado de los ríos contaminados. Los lees ya lo tenemos. ¿no? Y su santidad del Dalai Lama eh, escribió un prólogo a un libro de su santidad Karmapa. Y en este libro su santidad Dalai Lama dijo que podemos perdonar las generaciones anteriores que crearon este problema porque no sabían. No se dieron cuenta del impacto de su consumo y sus acciones. Pero nosotros no podemos decir que no sabíamos. No lo podemos decir. ¿No? Y el comentario es que tenemos aquí todo, pero necesita bajar. Y cuando tenemos nuevos conceptos y ideas e información también necesitamos nuevas emociones. ¿No? Y aquí vemos el poder de las ideas. Y nos podemos preguntar ¿cómo, cómo tú ves el, el planeta? ¿Cuál es tu relación personal con el planeta? ¿Cómo lo ves? Si lo vemos como una, la tercera piedra del sol, es una piedra ¿no? ¿Mm? planeta, pero es una piedra básicamente, Básica, básicamente es una gran piedra, ¿no? En que estamos moviendo, que es básicamente una cosa pero grande, ¿no? Algo así. Entonces no vamos a sentir un anhelo de cuidar, porque es algo, ¿no? Así, ¿no? Una piedra. Qué, qué ridículo sería cuidar una piedra, ¿no? Pero que, si vemos que esto es el entorno ¿no? de todas, todas las aspiraciones, de todas las generaciones de seres humanos desde siglos y siglos, desde milenios. ¿no? Es ¿no? nuestra la plataforma para los sueños que vamos tratando de cumplir. ¿no? Es la madre. Que nos cuida. ¿No? Si miramos de otra manera, la planeta ya podemos tener una relación de querer cuidar y proteger. ¿No? E incluso podemos ver el planeta como una maestra. Una maestra excelente. Nos muestra la generosidad que da y da y da, y da, y da. Y nunca pregunta, ¿y qué tú vas a hacer con este donativo que te estoy dando? No lo vas a amalgastar en alcohol, ¿verdad? No nos pregunta. Nos da, y da, y da. ¿No? Es generosidad incondicional. ¿No? Y no es que la Madre Tierra da a los quien a ella le, gust, le gustan ¿no? las personas más destructivas reciben sin condiciones ¿no? mientras los que tienen otro estilo de vida igual ¿no? y como sociedad si hay alguien que cuya conducta no la rechazamos y excluimos si no lo vemos bien. Pero nunca la tierra discrimina, nos da a todos las condiciones para la vida. Lo que, lo que es indispensable para nuestra existencia. Recibimos espontáneamente del planeta, del medio ambiente, de los árboles, de las plantas, del agua, de las nubes. ¿No? Lo recibimos y recibimos todo el tiempo. Y en esta relación que ya tenemos con el medio ambiente, ¿qué es la parte que nosotros vivimos en esta relación? ¿Que nosotros estamos contribuyendo a esta relación? Esta es una pregunta. Como nosotros vivimos esta relación muy importante en nuestra vida, ¿correspondamos? ¿Correspondemos? ¿Correspondemos? ¿No? ¿O nada más? Tomamos, tomamos, tomamos sin pensar. ¿No? En querer dar algo. Querer también cuidar. ¿no? Es una pregunta básica. Y especialmente porque el planeta es la cosa más colectiva que tenemos. Que menos nos pertenece a nosotros. Entonces la manera en que la usamos debe ser consistente con el hecho que yo definitivamente no soy el dueño del planeta. Ni nosotros seres humanos somos los dueños. Ni somos la raza más común o la especie más común. No, la cantidad de especies de animales y cada especie, una, un tipo de armica, y hay muchos tipos de un tipo de hormiga es billones de veces más poblado en este planeta que nosotros seres humanos. ¿No? Compartimos este planeta con todos, con los pájaros, con los peces, con todo. ¿No? y cuidar a tantas personas al cuidar el planeta para tener un compromiso bodhisattva, es una oportunidad increíble ¿No? que podemos cuidar a muchísimos nada más cuidando al planeta no es muy poderoso en términos del impacto que podemos tener y en términos de lo en que que implica vivir mis principios. ¿no? Actuar, tener conducta que corresponde con mi actitud a largo alcance, con mis aspiraciones altruistas. ¿no? Este campo del medio ambiente puede ser un campo muy, muy eh, fecundo para nosotros sembrar nuestras mejores aspiraciones de cuidar a otros. ¿No? Y no es una teoría, vemos, vemos los ríos contaminados, ¿no? completamente contaminados. ¿no? Vemos, estaba la semana pasada estaba en Puebla y les falta agua. En Puebla, en las casas mejores no llega agua. En ciertas una hora, dos horas al día con mucha frecuencia, se les acaba el agua. ¿No? Obviamente, ¿no? nuestra relación está ¿no? bastante fuera de equilibrio. ¿No? Y el impacto en las vidas de las personas es directo. Lo vemos. ¿No? El nivel de enfermedades que vienen de... ¿no? del medio ambiente contaminado. ¿No? El agua en la India es increíblemente contaminado. ¿No? Ahora tenemos la temporada de las lluvias y toda la basura. ¿Y ¿Dónde se pone la basura en la India? ¿Dónde estás cuando ¿no? lo dejaste? ¿no? Y tengo mucha, mucho, mucho amor para India. Pero cuando la primera vez que estaba viviendo a largo plazo, estaba en una casa con, compartida. ¿no? Tenía un cuarto. Y pregunté a la mujer que cuida la casa, ¿dónde pongo la basura? ¿No? Porque ni había recipientes donde para... ¿no? Y ella me dijo, yo lo, yo, lo, yo lo saco. Y le pasé mi bolsa con, sakura, con basura y va a la pared y la tira al otro lado de la pared. Literalmente. Literalmente. Aquí, esto sí cuido. Esto, más allá, no mi responsabilidad. ¿No? Y era increíble. Y anoche los perros y los, las vacas y, y también los cerdos vienen, toman su, su parte de lo orgánico y después otra persona ¿no? viene y recoge, quizás quizás no. ¿No? Y, y esto es un ejemplo muy burdo, pero podemos preguntarnos si más o menos ¿no? estamos en la misma dinámica. Lo quitamos de la casa, ¿a dónde va después? ¿No? Si ni siquiera estamos dividiendo la basura, orgánico, ¿no? plástico, recicla reciclable, papel y otros. Entonces, todo está. no Y el tiempo que toma para desintegrar son milenios, ciclos. ¿No? Los plásticos. ¿No? Y en, el medio, en esta relación que tenemos con el medio ambiente, ¿por qué es una relación tan estrecha? Tenemos muchas oportunidades en nuestra vida, en nuestra día, vida cotidiana, de estar cambiando y teniendo otro impacto. ¿No? Oportunidades ilimitadas de cambiar simplemente nuestros hábitos personales, ¿no? Y les voy a pasar después, tengo una lista que se creó en el monasterio, ¿no? En un monasterio, una lista de 108 pasos prácticos que uno puede tomar para cambiar, ¿no? Lo, La contribución o el impacto que estamos teniendo, ¿no? Y se ve en la comida, este intercambio, ¿no? que cuando estamos nosotros comiendo productos ¿no? llenos de pesticidios y todo esto, nosotros estamos ingiriendo esto, no, literalmente. Y a la misma vez, cuando ponen los pesticidios en las plantas, ¿dónde va después de estar encima? Una parte se absorbe en el fruto o los vegetales, y los demás por la lluvia va y entra a la tierra o entra a los ríos. ¿no? Y ahora en, en, en el, ¿cómo se llama? La bahía de, ¿cómo se llama? Nosotros lo llamamos Bahía de México. El Golfo de México, ok, el Golfo de México. ¿La llaman aquí incluso en México? Okay. <risa> es el imperialismo lingüístico <risa> se entra este, este río ¿No? porque esta parte de los Estados Unidos hay mucho, muchos, eh, eh, muchas fincas ¿no? mucho agricultor, agricultor ¿no? el río de Mississippi lleva todos esos productos y hay un área en el Golfo enorme donde los, los el, cómo se llama es la el plancton ya no puede existir porque es pesticidios le mata completamente así es una zona muerta no es un impacto no y qué, qué podemos nosotros hacer para impedir esto Comimos orgánico. Lo, los pasos prácticos, bien. si miramos bien, pueden permear toda, todo el día. ¿no? Y podemos usar casi cada momento de la vida cotidiana para sanar esta relación. ¿Y qué esto indica? Indica que podemos estar practicando bodhichitta. Cuando apagamos la luz, si lo hacemos con el propósito de proteger el medio ambiente para el bienestar de todos los seres que lo compartimos, apagar la luz puede ser un acto de bodhisattva. Chico, pero un acto de bodhisattva. Y después, ¿no? Todos los demás pasos, ¿no? Que, que vamos buscando, una vez tenemos el pendiente, ¿no? De tener una relación, ¿no? recíproca de generosidad ¿no? y cuidar con el, con el planeta. Los pasos que, entre los pasos que hay apagar agua mientras cepillas los dientes. ¿Mm? Conscientemente lo haces creaste un karma de cuidar bondadosamente con compasión. Puedes ir como integrando la aspiración con la conducta incluso en estas medidas muy muy ordinarias en un sentido pero vamos convirtiendo la vida en algo que no es ordinaria con la aspiración con la motivación ¿No? eh, cuando, eh, cuando se trata de reciclar los en estos como ¿no? en estos eh, procesos son tres pasos. Reciclar es el último. El primero es de usar menos. Después reusar. Y solo cuando no lograste dejar de usar y tenías que reusar, reusaste lo que pudiste, ¿no? Después reciclas. ¿no? Hay dos pasos antes de llegar a reciclar que puedes usar, puedes tomar para ¿no? cuidar el planeta. Y todo es no, acto altruista. ¿no? Y si lo hacemos con esta motivación, durante el día tenemos muchos muchos momentos ¿no? de regocijar, de sentir un gozo de estar cuidando, de estar cambiando ¿no? la orientación egoísta para una orientación altruista. En cosas completamente que, que no vamos a evitar hacer, vamos a cepillar los dientes. Apagamos el agua con el bienestar de todos. Ya estamos fortaleciendo la aspiración de bodhisattva que tenemos. ¿no? Sembrar árboles. ¿no? Uno de las, una de las recomendaciones es que cuando quiera que un monástico se junte con el monasterio, que ella sembra una, un árbol. en reconocimiento del compromiso que está tomando con todos. ¿no? También en momentos importantes en su vida pueden sembrar un árbol para reforzar esta determinación de tener una vida ¿no? bondadosa. ¿no? cuando Creo que es cuando alguien muere o nace en la tradición judía. ¿Alguien sabe? Nace o nace o muere, se sembra un árbol, ¿no? Es muy bonito, lo podemos usar. El asunto es que cuando decides que quieres involucrarte con esta motivación, no te van a faltar oportunidades, ¿no? y si te faltan vas a ir buscando Y aquí ya tienes uno y aquí ya tienes y aquí una asociación y aquí ya ya vamos ¿no? la otra eh, paramita que estamos practicando con cuidar el medio ambiente es esfuerzo gozoso que tomamos esfuerzos que sean gozosas gozosos ¿no? y son gozosos porque sabemos que tienen valor ¿No? Es importante y valioso hacerlo. Y lo podemos hacer con esa motivación de cuidar y se convierten en gozosos. ¿No? Ya que el camino de bodhisattva es largo... <risa> ...necesitamos mantener nuestro entusiasmo. ¿No? Y cuando reforzamos la motivación y actuamos... ...aun si las, el impacto es chiquito, vamos viendo impacto y seguimos. Y nos refrescamos con la motivación. ¿Mm? Y ya que el medio ambiente es bastante también grande y las generaciones que el planeta va a estar sosteniendo también es largo plazo. ¿no? Entonces ya es un campo para también practicar el esfuerzo gozoso. Buen provecho.